Tengo información de primera mano de que tenemos muchas, muchas toneladas de, de, de coca en el departamento del Cauca escondidas. Hace pocos días salió una noticia en algún periódico colombiano, en un medio de comunicación colombiano, que decía que en algunas regiones del Cauca ya era más eh, productivo cosechar tal vez café que cosechar hoja de coca. Y es que... Eh, este gobierno de Gustavo Petro decidió atacar el narcotráfico desde otro punto, Es decir, ya no se ataca al campesino, ya no se arrancan las matas. Ahora se ataca directamente al narcotraficante. Ahora se decomisa la cocaína, ahora se interrumpen las rutas. Y yo creo que esa es la, es la, es la mejor forma, es la forma más importante cómo puede el gobierno atacar al narcotráfico. Hay un video también de... La senadora Paloma, Paloma Valencia donde afirma y asegura que en el departamento del Cauca y en otras regiones del país hay muchas y muchas y muchas toneladas de cocaína que están ahí sin poder salir. Eh, pues lógico que están ahí sin poder salir porque hay unas barreras que se están haciendo desde la fuerza pública, desde el ejército nacional para impedir que eso pueda ocurrir yo creo que esos son los eh, ataques más fuertes que hoy se le puede estar haciendo el narcotráfico en Colombia y ataques que a su vez son respondidos con más ataques, es decir todo lo que ustedes ven en el Bajo Cauca por ejemplo, los ataques que hacen eh, los grupos armados en esos sitios pues es por dos razones, uno porque se está interrumpiendo el narcotráfico y dos porque se está interrumpiendo también Bien, eh, eh, las minas ilegales la, eh, los que sacan el oro de manera ilegal con las dragas de manera ilegal pues a esas personas, a esos grupos también se están atacando y esta gente como son unos emporios económicos muy grandes, pues ahora lo que quieren hacer es cerrar municipios, cerrar vías eh, y atacar a la población civil vimos que quemaron hasta una ambulancia en el bajo, una o dos ambulancias en el bajo uh, en el bajo cauca eh, creo que el gobierno va por buen camino lo que sí quiere, pienso yo también es que nosotros tenemos que comenzar a informarnos y a, y, a, y a ponerle otra visión también a la información. Si un grupo terrorista está atacando, pues hay una razón. Cuando a, antes de que el gobierno, de, de que Gustavo Petro llegara al, al gobierno, la razón por la que atacaban era porque no querían que llegara. Ahora como el gobierno está actuando, pues tienen que seguir atacando para eh, eh, de alguna u otra forma intentar deslegitimar a este gobierno. Pues este gobierno no va a ceder. Este gobierno ha sido claro y ha manifestado su expresa voluntad de eh, continuar. Eh, atacando al narcotráfico y atacando a los grupos que no hacen la paz. Yo creo que hay una invitación formal y, y muy, y muy eh, seria para que los grupos, al margen de la ley, pues realicen la paz, entren a los procesos de paz que el gobierno está ofreciendo y donde ya algunos grupos, digamos, se han sentado en esas mesas de negociaciones, pero quien no quiera hacer la paz, pues eh, seguramente la, tendrá que verselas con la fuerza pública y... Todo esto pues tenemos que esperar que va a generar de alguna forma en algunas eh, regiones y en algunos momentos algún tipo eh, de caos. Quiero dejarles el video de la senadora Paloma Valencia y eh, les agradezco mucho por su apoyo, por estar acá. Yo soy John Uzuka. Chao, chao, chao.